Compadre, retornamos por aquí. Usted hizo una excelente exposición en cuanto a lo que es la decisión del TCE, en cuanto a al este, tema de la publicidad y demás. Pero, mi compadre, usted habló de la posible modificación de esta pieza, la conversión en un código electoral, todo lo que pudiera ocurrir en este sentido de bien para República Dominicana. Ahora, mi compadre, conociendo la realidad de este pueblo y las decisiones de nuestros legisladores, ¿Hay tiempo para esa modificación, compadre? Bueno, eh, depende de la voluntad, creo que sí que hay todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que se han conjugado últimamente todo lo, lo, lo que es lo, los sectores, tanto los partidos políticos, la Junta Central Electoral, la sociedad eh, civil, eh, representados, los empresarios, sí. o sea, ahí están en mesa, eh, pues están armonizando ideas, de hecho ya los partidos políticos tienen un borrador para presentarlo que el sábado pasado se reunieron los partidos políticos a través de Fopredón y tienen un borrador de, del anteproyecto y lo que se va a armonizar creo que si hay voluntad hay todo el tiempo para hacerlo y ahora es que hay que hacerlo, que todavía la pre-campaña y la campaña política no han comenzado que ese es el tiempo de someter y si hay voluntad política eh, a sabiendas de que pudiera haber en la Cámara de Diputados y en el Senado, algunos legisladores que pudieran tener su aprehensión pero creo que se está discutiendo y todos los actores importantes que tienen que ver con este catálogo de derecho electoral, tanto la ley 33.18 como la 15.19, que lo cierto es que hemos establecido aquí que fue una ley que se duró mucho tiempo para hacerla, la se hizo la carrera, porque ahora mismo eso, esa, esa sentencia de antes de ayer sí. de ayer y y cada día más, eh, pues, se declaran muchos artículos inconstitucionales. Eso quiere decir que la ley, pues, hay que ajustarla a los tiempos y de, de República Dominicana y armonizarla con lo que son los partidos políticos, los candidatos, para no vulnerar el derecho. Entonces, cada día más... Es una ley... Las leyes eh, siempre, eh, pues, son leyes vivas. Nunca están muertas. Las leyes siempre tienen que ir moviéndose, sí. cambiándose. Y creo que si usted decía que si sí hay tiempo, si sí hay tiempo ahora, si hay voluntad, hay tiempo si no hay voluntad, pues no habrá tiempo muy bien, Eso es Mi compadre, así. por otra parte yo dejaba en el aire lo que recientemente hemos visto que el PLD, la fuerza del pueblo eh, no, primero PLD y PRD, luego posteriormente se, se sumó la fuerza del pueblo, con relación a una supuesta compra de dirigentes, en este caso especialmente los alcaldes en diferentes demarcaciones y regidores también que dicen que están siendo atraídos y comprados por el PRM nuestra orden legislativo y la ley electoral que contamos, ¿es permitido esta acción mi compadre? No, no es permitido la, lo, usar, lo, lo, ellos, ellos pues han anunciado y, y han denunciado no se han sí. anunciado, un denunciado sería el eh, uso de recursos del Estado para compra eh, de dirigentes porque lo cierto es que cada día eh, dirigentes o funcionarios electos sí. dígase eh, del área de lo que es alcalde, eh, regidores, eh, directores del área municipal sí. eh, pues eh, se han ha sentido atraídos por el gobierno ellos dicen que no, que el gobierno lo ha, traído, lo ha tratado bien pero cierto es que ellos han denunciado ante la Junta Central Electoral esa acción la Junta en el día de hoy ha dicho que ha convocado una reunión para conocer uh -huh. esa denuncia de esos tres partidos. Uh -huh. Lo cierto es que de aquí adelante, pues, la junta tendrá mucho trabajo, porque los partidos políticos pues empiezan a la denuncia, a observar, o sea, ya la España boba de la política que estaba, que, de, sí, que sí, había sí. antes. Ya poquito, de aquí adelante, poquito tranquilidad. Em, empieza talito. lo que se va a hablar de transfugismo, de compra, de uso de recursos del Estado, denuncia. Pues la junta va a tener, va a estar ocupadita con algunos partidos políticos, que los partidos de oposición, obviamente siempre ante la Junta Central Electoral son los que hacen las denuncias, porque el gobierno, ...poca veces el gobierno hace denuncias. Sí. De, importar el gobierno que esté... puede estar el PLD, el PRM que está, puede estar el reformista en el momento, el PRD, eh, la Fuerza del Pueblo cuando esté, pues el gobierno casi nunca denuncia. Denuncia siempre la oposición, pues la oposición aspira, siempre aspira a llegar al poder. Entonces tiene que cualquier, pues... Situación que vea anómala y que entienda que le vulneres eh, pues, a, a, los derechos o intereses políticos, pues va a ir al órgano rector que es que tiene que ver de reglamentar esta parte que es la Junta Central Electoral. La Junta en el día de hoy ha dicho que se va a reunir, entre otras cosas, le, también les contestó algunos eh, recursos de reconsideración que había, había interpuesto tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD y ha estado trabajando en la Junta y conjuntamente con los partidos para esta parte, lo que tiene que ver con armonizar estas dos leyes el 33, 18, 15, 19 que de hecho tienen son, vienen a reglamentar eso fue una ley que la pedimos mucho sí. aquí en los medios de comunicación eh, pero no era que ponía trabas, sino ponía orden, porque también eh, no se puede dejar todo abierto. Yo creo que, aunque no puede ser mucho el ticlo, que son contra la Constitución, pero otros vienen a regular y asegurar que los partidos políticos ni los candidatos háganlo, hagan eh, pues algunas acciones indebidas que no deben ser contrario a lo que es la normas y la costumbre y la democracia dominicana. Entonces, compadre, todo lo que usted ha dicho en la práctica es una cosa y en la teoría es otra, mi compadre. Usted sabe lo que ocurre aquí en República Dominicana ahora, mi compadre. ¿Entiende usted entonces que luego de estas modificaciones que se lleve a cabo este proceso, que podamos lograr, vamos a ver desaparecer los procesos de cambio de un partido, de que en un momento estoy con otro, mañana me voy con otro? ¿Entiende usted que pudiéramos superar esa etapa de esos, de esos cambios? De, okay, porque quiero aclarar algo, mi compadre. Por lo que usted y yo conocemos y la experiencia que tenemos y usted como experto en el derecho electoral, no hay partido que no compre y no busque dirigentes. Eso todo es una práctica, todo sin excepciones, ¿sabía? Así es. No hay excepción de un partido que no lleve a cabo esta práctica, pero es justo que un día esto también se pueda terminar. Porque son todos culpables, pero hay que eliminarlo. Lo cierto es, y aquí lo sabemos, que una cosa es, como usted bien dice, la norma, la intención, la ley, pero se vulnera lo que yo digo es que también es hay que respetar lo que tenemos como ley entonces una cosa es lo que está escrito en la ley y la otra cosa es que se aplique y, a, y las sanciones eh, correspondientes porque ahora no toma, trabajamos para reformar eh, ideas, grupos, mesas ahora bien, en la praxis se va a hacer lo que establece la ley eso, eso, eso, eso es lo importante vamos a esperar tenemos la esperanza, como decía un juez amigo nuestro, tenemos la esperanza de que vayamos avanzando de que eh, pues, la sociedad eh, nos dé partidos políticos fuertes, democráticos y también políticos que respeten lo que es la, la norma jurídica para lo que es la, la, el desenvolvimiento electoral, pero lo malo de esto es que a veces nos damos una buena ley en la praxis Hacemos lo contrario. Eso es lo malo. Eso es así. Compadre, como siempre, agradecer a usted su intervención de cada jueves con nosotros. Interesantes estos temas, mi compadre, como ya hemos dicho, dando cátedras aquí con el doctor Aridio Mercado de Derecho Electoral. Compa, gracias. Saludos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Así será. Hacemos una pausa, venimos ya con el pastor Domingo Aybar, con quien va a conversar interesantes temas con nosotros sobre algo que se está viendo muy frecuentemente, artistas, urbanos y de cualquier índole, se convierten a cristianos. ¿Sería esto publicidad o cristianismo? Venimos en breve.